¿Qué tal? Soy Xavi Luque, bienvenidos a otro vídeo de mi canal. Seguimos con los 40 Music Awards de 2022. Bueno, vamos con de una reina a otra reina, de Rosalía a Chanel, con el primer directo de Toque. Bueno, no me lo he querido perder, pero he aguantado hasta ahora, porque es que, bueno, como ya he dicho en el otro vídeo, llevo un par de días un poquito enfermo y no... No he querido ver nada para poder reaccionar en este vídeo. Bueno, vamos con Chanel y la canción toque en directo. Vamos a ver. Sí. O sea, como cantan directo. De verdad, o sea, quiero recalcarlo porque es que es brutal. Performance increíble. Y a Paul que lo veo mucho más seguro que cuando lo vimos la primera vez con Chanel. Estas tres chicas bellas. Raquel, María y Chanel. Bueno, Dimsbrey. Y bueno, y los 40, como siempre, con los peores planos. O sea... Está pegando una pirueta. Ampliar el plano, por favor. Queremos verlo. Esta parte en el videoclip es buenísima. Muy bien que la hayan introducido en la performance en directo. Se recalcó ampliar los planos cuando haga esta coreografía. Bueno, brutal, Chanel. Pero ya digo, los 40. Eh, en la otra actuación, también... No, mentira, esto fue Coca-Cola. Lo mismo. No me creo que haya gente que estudie para esto y pongáis un plano tan cerca. O sea, queremos, queríamos ver esa pirueta bien, con un plano grande. Pero bueno, parece ser que no, que no es posible. O sea, como si las coreografías no estuvieran cerradas ya de antes, ni hubieran ensayos, ni pruebas, ni nada. Estupendo, así, así va nuestro país de bien. <risa> bueno, la performance brutal, muy, muy videoclip, o sea, es inspirada totalmente a la coreografía. Me gusta que haya introducido el toque, toque con las gafas, porque es una parte muy llamativa del videoclip. Y bueno, brutal, Chanel en directo es donde gana, es una leona. Nada, hasta aquí el vídeo de Chanel, ahora seguir con los 40. Así que si os ha gustado este vídeo no olvides de darle like y suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo.